Bienvenidos a 5 minutos de Gnosis y hoy vamos a hablar un poquito de las emociones he sabido o bien he sabido que en nuestra vida, en los distintos momentos de nuestra vida hay circunstancias que verdaderamente nos desequilibran emocionalmente y esas situaciones en las cuales nos encontramos en ese desequilibrio emocional verdaderamente a veces es muy difícil de poder salir de ese estado eso nos lleva muchas veces a muchas personas a situaciones de estrés, a situaciones de depresión y obviamente eso es muy terrible para nuestra vida, es muy terrible para nuestra propia salud y para el entorno, para las personas con las cuales compartimos nuestra vida. Entonces eh, tenemos que entender y tenemos que comprender que en nosotros se desenvuelven muchos tipos de energías. Dentro de esas energías que se desenvuelven en nosotros como seres humanos una de esas energías tiene que ver con un centro de movimiento, un centro que tiene que ver con las energías en la parte emocional. Hay otro centro que tiene que ver con la parte motora, la parte motriz, la parte del movimiento, y hay otro centro que tiene que ver con la parte, de la parte intelectual, con todo lo que es relacionado al pensamiento, al estudio, etc. Etcétera, etcétera. Es importante que cuando nosotros tenemos un desequilibrio emocional en nuestra vida, no nos quedemos encerrados en ese estado, verdaderamente tomemos eh, la rienda de ese momento cambiando de centro de manifestación o de actividad de, nuestro, de nuestra máquina humana, podríamos decir. Entonces, fíjense... Si tenemos un centro que, tiene relacion, que está relacionado con la parte motriz, con la parte del movimiento, es muy bueno que cuando nosotros tengamos un estado emocional de desequilibrado, verdaderamente salgamos a caminar, salgamos a hacer actividad física, salgamos a eh, distraernos, justamente haciendo una actividad que utilice las energías del centro motor. Pero también es cierto que es importante tam, eh, tomar actividades o energías de otro centro como el centro intelectual. Entonces también es importante que nosotros tomemos la actitud de por lo menos ponernos a, a leer o buscar una, una actividad que distraiga nuestra mente, nuestros pensamientos, que nos lleven a otro lado totalmente distinto al del cual nos encontramos con ese estado emocional desequilibrado dicen los chinos que cuando un elefante se vuelve loco solamente es posible eh, calmarlo o tranquilizándole poniéndole dos elefantes uno a cada costado justamente ese elefante loco es nuestro centro emocional es difícil de controlar nuestras emociones desequilibradas pero si nosotros le ponemos esos dos otros elefantes que serían el centro motor y el centro intelectual podemos calmar esa angustia que nos lleva a esos estados de desequilibrio de la parte emocional. Bien amigos de 5 Minutos de Gnosis, nos vemos en otro programa de este aspecto.